Ahora sí, entonces te propongo un ejercicio que es escribir un programa PHP que muestra una tabla HTML con los primeros 10 números naturales. Usando fondo rojo para los menores de 5 y azul para los mayores. Tómate 5 minutos para intentarlo y cuando termines lo revisamos. Bueno, se terminó el tiempo. ¿Terminaste? Como te imaginarás, la solución es bastante similar al ejemplo que te di, con pequeñas sutilezas. Te voy a mostrar cómo lo resuelvo yo. El código que yo uso es el siguiente. Lo que cambia básicamente es que ya no voy a usar un span para la tabla, porque lo que voy a hacer no es cambiar el color del, del texto, los números, sino Cambiar el fondo de la, de la tabla, vamos a ver. Entonces, esto me pasa por copiar y pegar. Las comillas quedan un poco raras. Bien, lo que estoy usando entonces, fíjate, es la propiedad VG Color, background color o color de fondo del tag tr. A verlo ejecutándose, y ahí notamos que tiene los primeros cinco números con color rojo, con fondo rojo, los segundos con color azul. Nuevamente, el código fuente nos muestra cómo cambia recién acá, donde cambió el número de menor que 5 a bueno, mayor o igual que 5.